Ex médico de Daniel Ortega alerta sobre una fuerte recaída en la salud del dictador. Una recaída por insuficiencia renal crónica habría sufrido este miércoles Daniel Ortega. La noticia se hizo viral en redes sociales y según el doctor Richard Sainz Cohen, quien hasta abril del 2018 fue ginecólogo de la familia Ortega Murillo y hoy se halla en el exilio, explicó que una fuente muy confiable le reveló que Ortega, de 77 años, Tuvo que ser atendido de emergencia por su equipo médico en el Carmen. Sainz dijo que no puede revelar más detalles del estado actual de salud de Ortega para no comprometer a la persona que le confió la información. Asimismo, el especialista sostiene que Ortega solo viaja al extranjero para tratarse médicamente solo cuando lo que amerita no existe en Nicaragua.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 en febrero, Nicaragua e Irán hablaron sobre la posibilidad de reforzar su cooperación militar para contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina. En su momento, los medios de comunicación de la dictadura dijeron que Irán podría firmar un acuerdo de cooperación durante su estadía en Nicaragua, pero no especificaron en qué materia sería dicho acuerdo, según reporta el New York Times. El informe de inteligencia, con fecha del 23 de febrero, señala que la delegación de Irán se reunió con altos oficiales del ejército de Nicaragua. Familiares y organismos independientes demandan información física sobre el periodista Víctor Tikai. Hace una semana que la policía sadinista se llevó desde la estación de Nandaime hacia El Chipote al periodista Víctor Tikai, corresponsal de Canal 10 en ese municipio. El periodista fue detenido el jueves santo después de que la noche anterior diera cobertura a una procesión en su municipio. Hasta ese momento, el noticiero para el cual Labora ha evitado referirse a su captura, a pesar de que en redes sociales sus familiares demandan conocer el estado físico de él y los pobladores de Nandaime, y diversas organizaciones han informado sobre su arresto. Y llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con nuestro colega Miguel Mendoza. Adelante, Miguel, usted tiene los detalles.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 En un proceso de disolución que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha calificado como largo, se halla la ONG de la Iglesia Católica Caritas. El presidente del CEN, Monseñor Carlos Herrera, confirmó que la entidad está entregando todo al Ministerio de Gobernación desde las cuentas hasta los bienes que deben de ser traspasados a la Iglesia. Monseñor Herrera advirtió que como se trata de una disolución voluntaria y no de una cancelación de la personería por parte de las autoridades, el edificio de la ONG y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 Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.